El Ramos soy parte del equipo de desarrollo de I2020 y en esta ocasión les mostraré cómo utilizar el módulo llamado Registro Offline para de esta manera hacer los registros desde un Excel. Para comenzar podemos ver que estamos en la pantalla principal llamada Dashboard. Para poder acceder al módulo de Registro Offline es necesario ir a la parte superior izquierda en donde se encuentra nuestro menú y buscar la parte que dice Registro Offline. De esta manera veremos esta pantalla y en la mayoría de los casos vendrá cargado lo que es la región y la comunidad. En este caso ocuparemos la comunidad de astros para realizar este ejemplo. En la parte posterior dice arrastre o clic para subir el Excel. Nosotros lo que tenemos que hacer es dar clic y seleccionar, y seleccionar en donde hayamos guardado nuestro Excel. A continuación mostraré cómo cómo es que debemos llenar el Excel. Para esto, pues si nosotros somos de la comunidad de Astros, tendremos que abrir nuestro, nuestra plantilla. Nuestra plantilla y podremos, y podremos ver algo parecido en donde vienen la parte de hermanos, los conceptos, registros y unas breves instrucciones. Como podemos ver en la parte de hermanos, vienen los hermanos que están dados de alta en esta comunidad. En este caso son tres y un hermano comunidad, que es donde se harán los cargos a la comunidad. La otra parte es de conceptos. Esta parte de conceptos es muy, muy importante, pues está dividida en dos. Como podemos ver, una parte es de egresos y una parte es de ingresos. La parte de egresos tiene diferentes cuentas, ya sea banco, caja, restaurantes, etc. Y la parte de ingreso cuenta con, con, con menos cuentas, pero como podemos ver en algunas son repetidas. Esto es importante, pues no es lo mismo hacer registros de ingresos que de egresos. Si nosotros decidimos hacer un registro de egresos, solamente podrán poner conceptos y cuentas de egresos. Mientras que si decidimos hacer un ingreso, tendremos que poner solo cuentas de ingresos. Para, para continuar el registro, tenemos aquí una tabla de color amarillo y azul en la cual el, la, el primer campo es la fecha la fecha la tendremos que poner en el formato que aparece ahí que es día, mes y año por ejemplo en este caso pondremos el 11 de agosto que sería el mes del 08 del año 2020 como podemos ver solo transforma la, la fecha posteriormente viene un una columna llamada número de cargo. Aquí es donde podemos podemos cargar el cargo. Nos vamos a conceptos y si buscamos un cargo de de restaurantes podemos, tenemos tenemos que buscarlo aquí. Por ejemplo Estudios, biblioteca, servicios Podemos buscar en todos los que tenemos En todo nuestro catálogo Y aquí por ejemplo podemos poner restaurantes Que es el 246 A nosotros poner el 246 Vemos que automáticamente el, En la parte que dice cargo Que es de color azul Aparece el nombre del, del concepto Ponemos nuestro monto, al mismo tiempo se, se, se abona esto y el abono. El abono en este caso lo haremos a caja. Entonces buscamos donde es caja, como podemos ver hay dos cajas, una en egreso y otra en ingreso. Pero como el cargo fue de restaurantes si y es de egreso, entonces pondremos la caja de egreso, que es el 243. al ponerlo también podemos ver que se que se llena el, la parte de, de en donde dice abono azul automáticamente posteriormente procedemos a, a, a poner un hermano en este caso lo haremos a la comunidad como, como observamos la comunidad es, es la que tiene un número cero al poner el cero podemos ver que se carga la comunidad, si lo queremos cargar a un hermano basta con poner su número y se llenarán automático. Por último tenemos un campo de observaciones, en donde podemos poner nuestra, la observación que nosotros queramos, como podemos ver tenemos aproximadamente 158 espacios para cargar nuestro, nuestros registros. Es muy importante que nosotros esté limitado, pues el sistema solo lea hasta esta cantidad. De igual manera es muy importante que tengamos cuidado, pues a pesar de que el sistema tiene ciertos controles para, para detectar errores, hay unos que no, son, no es muy fácil de, de, de detectar, por ejemplo los cargos que se hagan de conceptos de ingreso, cuentas de, egreso, de ingreso, al mismo tiempo no es posible detectarlos, por eso es muy importante tener en cuenta que la parte que los registros, si son de egresos, solo usemos cuentas de egresos y si son de ingresos, solo cuentas de ingreso. De esta manera nuestro registro estará correctamente guardado. Si nosotros queremos hacer otro del día 12 de agosto del 2020, y este y decidimos poner o, o por error metemos metemos datos que que no sean que no, tengamos, que no tengan sentido o que nos equivoquemos vemos que el mismo excel no, nos sale con un error pero en caso de que aún así lo guardemos nosotros al momento de de cargarlo al sistema, para esta plantilla para para cargarla, hace falta únicamente guardarla. Y cuando cuando nosotros decidamos subirla aquí en nuestro sistema Cuando nosotros decidamos subirla a nuestro sistema podremos observar que solamente nos aparece un registro, pues el sistema automáticamente detecta registros que son, que son seleccionados de manera incorrecta, de igual manera nos aparece una tabla de los hermanos que están, que están ingresados y nos aparecen los, los registros. Aquí en el lado derecho nosotros podemos ver que dice registrar uno. Aunque nosotros hayamos hecho dos, si hay algo de manera incorrecta, no los mencionará. Pero reitero que es importante tener cuidado porque no, no es posible detectar todos los errores que, se, que puedan existir. Entonces aquí ya podemos ver que es el hermano comunidad, que es un cargo a, a restaurantes y un abono a caja. Con la fecha del 11 de agosto, el monte de 546 y la observación que es prueba En el momento que nosotros le demos de, de, registrar nos va a pedir confirmar Cuando lo confirmemos el registro estará hecho De esta manera lo podremos ver en nuestros auxiliares o en nuestros registros En este caso no lo, no lo vamos a hacer, solamente es para mostrarlo y pues espero que haya quedado claro eh, Cualquier duda pueden comunicarse con nosotros y estaremos agradecidos de ayudarles.